mm El patrimonio cultural son aquellas manifestaciones o elementos que hablan de nuestra identidad, de lo que somos, de lo que nos cohesiona socialmente y de lo que tenemos en común con las demás personas. Por eso es importante preservarlo, porque son situaciones que hablan de nosotros, son estos elementos y estas manifestaciones que hablan de, de lo que ponemos en común con los demás. Como históricamente se ha clasificado el patrimonio cultural, son tres grandes apartados. Uno es el, el edificado o el inmueble, que son los edificios, las pirámides, etc. El, los muebles, que son eh, elementos que se pueden trasladar como pinturas, esculturas, mobiliario, etc. Y el intangible, el intangible... Es la categoría más amplia, porque ahí entran tradiciones, usos, rituales, costumbres, manifestaciones, incluso música o gastronomía. Y todas estas cosas tienen en común ser eh, lo que nos cohesiona y los que no, lo que nos da una identidad grupal. Gestionar el patrimonio cultural significa hacer que permanezcan estos elementos o estos objetos o manifestaciones. Para las generaciones futuras, pueden ser desde inmuebles que se tienen que, que cuidar, que se tienen que restaurar, que se tienen que eh, asegurar que permanezcan ahí, hasta los objetos, los bienes muebles, las cosas que se pueden trasladar, las pinturas, las esculturas, los, este, todos esos tipos de objetos, que también deben tener un mantenimiento, una restauración, un cuidado, que se les debe mostrar también a los demás. Y es lo que sucede muchas veces, por ejemplo, en instituciones como museos, pero también el patrimonio inmaterial son aquellas cosas que se deben buscar preservar a través de, de la salvaguardia, que es lo como se le llama. Son todas eh, un plan o las actividades que tienden a, a, a que estas manifestaciones las personas que los hacen, que se llaman los portadores, les comuniquen a los demás, a otras personas que aprendan a, a realizarla, por ejemplo, una festividad, un baile, una danza, un bordado, un cántico, una receta de cocina, que, los, que estas personas las enseñen eh, para que esta tradición, estas tradiciones se puedan preservar para el futuro. Lo importante de todo esto es lograr que la gente se apropie de estas manifestaciones. Por eso, el elemento más importante dentro de la gestión del patrimonio cultural, pues no son tanto leyes o instituciones o eh, estrategias o planes de salvaguardia, cosas que sí son muy importantes, pero realmente lo esencial para la gestión del patrimonio cultural son las personas. Cuando las personas ubican que estos elementos o que estas manifestaciones son suyas y les dan identidad y les dan cohesión como grupo, estas mismas personas hacen todo lo posible porque sus tradiciones, porque los elementos que les dan significado, se preserven en el futuro. Y a partir de, estas, de, esta, de esta sensación de pertenencia, se generan las instituciones, se generan las políticas y se generan estrategias para preservarlas en el futuro.